Muy buenas amigos vengadores y vengadoras. Eh, este vídeo va a ser corto porque es una opinión corta, pero eh, estoy totalmente decepcionado ya, incluso con Sony. Soy, eh, no, no sé si son conscientes o no de, de que están quedando como que agancho en Almagro, o sea, están quedando como el puto culo lo que hemos visto antes en el vídeo anterior es la prueba más palpable de que Sony está muerta Sony está muerta literalmente está muerta y además saben eh, hay una cosa que, que por, por la que ya, ya cae en el, en el completo absurdo es cuando Sony la propia Sony saca el comunicado que hemos leído antes aquel que dice es que eh, eh, todo esto nos costaría décadas eh, para poder hacer lo mismo y estar como como de ese Xbox vamos a ver habéis tenido todo el tiempo del mundo dinero se supone eh y digo, se supone, porque a estas alturas podríais haber comprado Octivision, no lo comprasteis no comprasteis tampoco Konami porque no habéis comprado ningún estudio realmente no habéis comprado habéis cerrado estudios, de hecho Japan Studios, fuera ¿cómo vais a proveeros de un catálogo si no tenéis desarrolladoras? si no habéis invertido en los juegos es que no se le cabe en la cabeza a algunos que por eso, precisamente por eso le va tan mal a playstation porque no ha hecho la tarea y ahora viene como eh, corriendo eh, como siempre tarde, mal eh, con la tarea así hecha en cinco minutos de esa misma manera te hicieron la consola de esa misma manera os hicieron la consola deprisa y corriendo no la pongas en vertical no se enteraron de que no lo podían poner en vertical ni ellos nadie o por lo menos se lo callaron se lo callaron y ahora el que tiene una Playstation 5 cuidadito si se le rompe pero ya esto no importa porque si te has gastado 500 euros supongamos que no te va a costar 500 euros ni de coña te costará de 700, 800 para arriba pues si tú te compras la Playstation 5 entonces te quedan mmm, eh, para el futuro eh, el Speed confirmado ¿no? el Spider man y el eh, God of War Ragnarok ya está, se acabó la lista en el, en el pasado en, eh, en el pasado evento de Xbox, me presentó 22 juegos, 33 para ser justos pero 22 exclusivos de Xbox eso es lo que hay ...para los que tienen Xbox... ...para todo el tiempo... ...así que que no vengan diciendo... ...de que... Uh, ...Xbox no tiene juegos... ...no... ...ustedes... ...no tenéis juegos... ...porque sólo tenéis dos... ...y como no tenéis... ...las suficientes desarrolladoras... ...ahora venís llorando... ...pero llorando ¿por qué? ...por el Call of Duty... ...por un juego que... ...según ellos... No pueden hacer. Ellos no pueden hacer un Call of Duty. Claro. Eh, bueno, pues liberar el Ghostwire Tokyo. El Deadloop ya de una vez. Aunque bueno, ya el Deadloop le queda poco para que. para que esté ya. el Final Fantasy Remake. todos estos juegos. ¿Por qué no ponéis el God of War? ¿Por qué no ponéis... en eh, eh, ¿eh? Y ya hacen... Y entonces ya, pues mira, cada uno que juegue en la plataforma que quiera. Ahora, lo que no puede ser es... <ríe> ya, a última hora, cuando ya saben que se ha finiquitado, que no pueden hacer nada más para intentar dejar mal a la, a la compañía, cuando... No. La culpa de, de no haber... <ríe> hecho, la tarea es vuestra y nada más que vuestra y el que diga lo contrario miente, el que diga lo contrario miente y el que diga lo contrario es decir, Jim Ryan a la junta directiva, ya le puede engañar todo lo que quiera fingiendo, maquillando los datos, pero la has cagado tío, la has cagado la has cagado sony ...en el tema de, de videojuegos... ...está muerta... ...y condenada... ...porque si esto no se revierte... ...si esto... Eh, ...se mantiene en... Mmm, ...tal... ...persona que hace... ...este tipo de política... ...cuando se ve que al público... ...lo que le interesa... ...es lo que tienen los otros... ...pues no puedes tener lo que tienen los otros... ...porque los de aquí... ...los de Sony no son capaces de darte esa, eh, ese servicio porque no han hecho la tarea han tenido mucho dinero que se lo habrán gastado Dios sabe en qué en anuncios, en marketing en decir que Playstation es muy buena en todos los portales y, y los videojuegos y el hardware de la consola ¿qué pasa? bueno, pues ahí os dejo un una opinión corta hasta la próxima.